Nosotros de regreso aquí en nuestro espacio, el toque del mediodía, hoy es 21 de junio del año 2021, cuidado, cuidado con el 21, palet 1321 Eric, la palet 1321, Ey, te imaginas, salen esos vienen y me buscan fácil preso, no, es relajando, eh porque usted quiera, ahí mi madre, ahí me dice mira que Roberto tiene los contactos de, de, de los números que están saliendo, no, no, no señores, hoy es ya lunes 21 de junio del año 2021, el reloj marca las 12.24 eh, de la tarde. Y recuerde que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, nuestros teléfonos eh, de nuestra publicitaria, como también a través de nuestra plataforma de redes sociales, el Toque de Mediodía TV. Estamos en vivo a través de este canal 10 de Telenor, Canal 310 en alta definición para el resto del país. Y nuestra plataforma de Telenor.com y en YouTube, búscanos como el Toque de Queda, el Toque del Mediodía TV. Miren, en, esta, en este momento, en nuestra entrevista central, tenemos por aquí la, la compañía del de coronel eh, Juan Bautista Jiménez, quien es el director eh, regional del nordeste de la DGC, también lo acompaña eh, el cabo eh, Morlina de la Rosa, y el presidente de la Federación Cibaeña de Motoconchista, el señor Rafael Mendoza a propósito de la situación que se está viviendo por ejemplo en Bonao, han hecho marcha en La Vega, aquí en San Francisco de Macorís eh, con el tema de que sienten que están siendo hostigados según algunas denuncias por la DGC con multas y que están siendo muy agresivos tenemos aquí las dos partes, vamos a ver la realidad principalmente en la provincia de Duarte lo que está sucediendo con los motoconchistas y la dígese. Bienvenido, coronel. Qué bueno tenerlo una vez más aquí con nosotros en nuestro espacio. Adelante. Buenas tardes en nombre de la Policía Nacional y en el mío propio. A toda la ciudadanía y al pueblo de San, del Nordeste. Eh, coronel, también lo acompaña el cabo eh, Mor, eh, Morlina de la Rosa y el presidente de la Federación Cibaeña de Motoconchista. Bienvenido, don Rafael Mendoza. Muchísimas gracias. Eh, acérquese el micrófono aquí, Racho, ayúdame ahí. Sí, muchísimas gracias. Estamos por aquí. Bueno, hábleme de la situación. Vemos muchas quejas. Los motoconchistas dicen que la DGC ha llegado a recaudar fondos por el gobierno con las multas porque a todas horas se, se, se están deteniendo los motoconchistas y que no lo dejan trabajar. No, eso no es cierto. Nosotros simplemente les decimos que usen su casco protector. Nosotros lo que queremos es proteger la vida de cada ciudadano. Nosotros, en, de ninguna manera, nuestra intención no es maltratar a nadie ni ofender a nadie, sino que se cumpla con la ley. Nosotros somos garantes del cumplimiento de la ley 6.3.17 y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ese y es innegociable. Nosotros, el que tiene su casco protector puesto, nosotros no lo molestamos. Ya, o sea, que el asunto se trata de de que los motoconchistas no quieren acatar. ¿Qué dice Mendoza sobre este no, asunto? No, no, no, el problema no es con motoconchistas. Los motoconchistas todos usan su casco protector. Los pero eso no, es no, embonado, no, eh, Coronel. No, no, pero eso es embonado, aquí no. ¿Y, y, y? Aquí los motoconchistas están unidos con nosotros. Ya. Están unidos con nosotros y nosotros también le hacemos gestiones para, para conseguirle su casco protector los motoconchistas no tienen ningún problema son hombres de trabajo, son gente que viven trabajando el día a día para sostener su familia, nosotros no tenemos problema con ellos cuando hay que ser flexible con ellos somos flexibles y son gente que están trabajando y andan trabajando, y son las instrucciones nuestras nosotros si la excepción de la regla va a ser la, el motoconchista tiene que serlo, nosotros aquí todos los motoconchistas usan sus cascos protector vamos, vamos a ver si, si yo entiendo porque confunde mucho el motoconchista y el motorista. Motorista, eso es otra cosa. Ah, el problema es, ya. mire, vamos a ver. si voy, no le, voy, le, le voy a explicar, porque a mí no me cuentan. Yo, en la mayoría de los operativos, yo encabezo. Eh, aquí se usan los delivery, es un ejemplo. Los delivery cuando salen a llevar un, un servicio, eh, lo hacen echando muchas veces competencia y alta velocidad. Y eso es en perjuicio de la ciudadanía porque no es uno ni dos los accidentes que han llegado allá a la DGC y nosotros tenemos que controlar ese tipo de cosas. Yo tengo aquí alrededor de un mes y 18 días y nuestra gestión hasta el día de ayer era en 0-0. Ayer nosotros flexibilizamos un poco y ahí hay muertos, hay heridos, pueden ir a ¿Cómo al así? Y eh, coronel, que, que ustedes flexibilizaron inmediatamente... Bueno, la, la, no tarde, la tarde de ayer... Nosotros eh, flexibilizamos un poco Paramos un poquito el operativo A ver qué, qué pasaba Inmediatamente lo paramos, hubo un muerto Ahí en Las Guaranas Y hay siete heridos Y, si, y siguen ocurriendo y ocurriendo Si usted vaya a la DGC el, el, el frente, el parqueo está pero lleno son, De accidentes estos de son mayormente motoristas Motoristas, no recuerde que los motoristas son los que reclaman Pero no solo los motoristas La gente que transitan en camiones con personas detrás Que lo hacen mucho los domingos eh, Viajando a la playa para Anagua, Samaná y esos sitios, eh, montan personas detrás. Y recuerden, si hay un accidente, esas personas que van detrás no tienen ningún tipo de seguridad. Y como no tienen ningún tipo de seguridad, cuando caen fallecen... ¿Es fallece, ilegal eh, el, el sí, transportar sí, pero, personas claro, detrás Claro, eso es prohibido, cancerita. lo prohíbe la ley. La ley C317 prohíbe transitar con personas. ¿Y, y cómo hacemos con estos eh, eh, vehículos, esta camioneta interurbana, por ejemplo, entre, entre San Francisco, nagua Son Samaná. personas muy, muy, muy, muy prudentes. Muy prudentes. Yo tengo, en el tiempo que tengo aquí, no hay un accidente con ellos, que haya ocurrido nada con esos señores. Pero también son prudentes porque ellos le ponen una especie de tabla abajo y no montan la gente en el borde. Que si hay un accidente, ellos pueden agarrarse, ellos le ponen banquito. O sea, no es que la gente de Nahuatl están transportando eh, personas a la loca eh, en la parte trasera de, la de los vehículos de carga. No, no, no. Entonces, ¿cuándo cuando se puede identificar? Y aquí Mendoza me va a ayudar un poquito. Cuando es un motoconchista y cuando es un motorista un delivery. ¿Cómo, cómo eh, las personas que nos están viendo pueden diferenciar, por ejemplo, en la provincia de Duarte? Bueno, eh, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan a través de este importantísimo medio. Así es Roberto Neri. Mira, yo estoy eh, acá porque sería bueno que la población haga caso a lo que vamos a decir. Las autoridades eh, normalmente tienen choque con la población porque aparecen personas que quieren violentar la ley. ¿Saben qué? la ley 63-17, vino para eso. Entonces, y para ello, o para ella, está la DGC. Al coronel de la DGC, escúchenme bien, no le podemos pedir que se suba en un altar a dar una misa. El coronel de la DGC vino para trabajar con lo que dice la ley 63-17. Entonces, nosotros te contesto ahora, eh, como representante del sector motoconcho, Fesimoto acá en la provincia de Duarte, que tenemos todos los motoconchistas casi un 78%. ¿De cuántos miembros estamos hablando? Mendoza? Estamos hablando de una cantidad como de 1.800. ¿1.800 afiliados? Sí, tenemos, tenemos el casco urbano, eh, tenemos eh, a Las Guaranas, eh, parte de Villarriba. ¿Y cómo, por ejemplo, yo, que salgo de este canal y quiero tomar un motoconcho? ¿Cómo yo sé que es un motoconcho que está afiliado, que me voy a montar con motoconchita seguro, que no me va a atracar? Si puede, yo le mira. puedo eh, contestar esa pregunta oh, porque mira. realmente eh, nosotros estamos trabajando con eso. Las autoridades están trabajando en ese sentido. Nosotros vamos a dotar de cacos protectores, de chalecos, de chalequitos previa identificación de cada motoconcho y le vamos le vamos a dotar de eso para o sea, que la ciudadanía eh, pueda saber la DGC le va a dotar a las asociaciones de motoconchista eh, bueno de nosotros y nosotros de manera personal vamos a aportar y también ah, estamos o sea, haciendo diligencia de, de, de manera personal okay. Ya. Nosotros vamos a aportar y estamos ap aportando también, haciendo diligencia con los empresarios porque les sirve de publicidad también a ver si nos, si nos donan o chalequito para, para sí, pero, los chalequitos para dotar. Pero lo que yo quiero saber, por ejemplo, eh, eh, en, en Centroamérica, en Costa Rica, eh, eh, se, se ha tratado de, de, de regularizar el tema de los motoconchos por el tema mismo en Colombia, por ejemplo, del sicariato, que mayormente andan en motores. Entonces, se ha tratado de buscar una forma de cómo identificar y que el usuario, por ejemplo, yo que voy en mi vehículo, eh, vea un, moto, un, un motoconchista, lo pueda diferenciar de un sicario. Bueno, o de déjame, déjame decir, nosotros, yo que he participado activamente en lo que es el plan triangular de seguridad que compone lo que es América Latina y Norteamérica que nos reunimos en Colombia, en Colombia es obligatorio usar el casco protector. Y no es igual que aquí, que aquí la gente no quiere sí, usar el casco Sí, pero en Colombia, protector. ¿cómo...? Cuando ¿cómo te yo? venden la motocicleta, bueno, están identificados por número de parada, le ponen un número, un ejemplo, si hay 100 motoconchistas, ellos le ponen, un ejemplo, la parada de motoconcho es la 011, el número 4 de la parada 011, o de la parada 1, de la parada 01, lo tienen identificado por números. Entonces... A cada parada se le asigna un número. Entonces, por el número, la matrícula de motoconchista, entonces ahí es que se le van poniendo los números. El, el, el, el, y lo lleva en el casco protector. ¿Pero eso en también, Colombia? En Colombia. Aquí. No, aquí aquí ¿qué? nosotros queremos ¿Qué? ¿Cómo ver el San Francisco. ¿no? Dígame, Mendoza, ¿qué estamos haciendo aquí? No, Una información. ¿Cómo no, yo no, me eh. puedo montar con un motoconcho? Ahora yo saliendo, que, que okay. yo sepa que es seguro. Todas las paradas de motoconcho desde hace seis años, aquí en San Francisco, están enumeradas. sí. Los chalecos amarillos, que dimos unos 820 antes de la pandemia, eh, todos tienen el número de la parada del motoconcho. Los motoconchistas, en su gran mayoría, tienen un carnet rojo que dice Fesimoto, que también tiene el número de su parada. Entonces, nosotros estamos... Eh, avanzando con este trabajo porque realmente, tal como dice el coronel, ayuda mucho y además nosotros hemos eh, mermado lo que son los conflictos en la parada porque tanto le sirve al motoconcho como al ciudadano que aborda eh, un motor eh, para usar un motoconcho entonces están enumerados no solamente aquí en San Francisco está enumerado el motoconcho de Cenoví las Guaranas Hosto, eh, Castillo, eh, eh, eh, a nivel de la provincia lo tenemos. Pero la numerado. garantía, eh, ok, perfecto que, que eh, tengamos una forma de identificarlo, pero la garantía del usuario, ¿qué usted recomienda? Que el usuario coja un, un, un, el servicio de un motoconcho en una parada y no en la calle. Correcto, porque a diario, bueno, vamos a decir, exageramos un poco si decimos a diario, pero frecuentemente. Nos llegan quejas de personas denominados piratas, como le llamamos, que no están identificados, que hacen de la suya. Entonces, esa es la, la recomendación correcta, de que usen un motoconcho de lo que tienen su carnet numerado y muchos tienen chaleco amarillo con el número de la parada. Eso es real. ¿Y, y qué depuración le hacen ustedes? a esas personas que son motoconchistas, para que puedan pertenecer y que uno sepa, porque puede, puede disfrazarse de, de oveja siendo un lobo. Correcto. ¿Eh? Tenemos un primer sedazo, y es que en cada parada tenemos un presidente, eh, así le llamamos, presidente de parada. Entonces, entre ellos se conocen. Ese una. Tan pronto hay uno que hace su travesura, pues, no le permite mucho entrar. Cuando llega donde nosotros, que nos da la cédula, yo voy a la policía y lo depuramos, ¿me Entonces, además, hay un asunto. Dijo el coronel Jiménez, cuando comenzó, el motoconcho de San Francisco Macorís, y acá está apoyándonos a nosotros. ¿Qué sucede con el motoconcho de San Francisco Macorís? Acá no tenemos, y en esto no estamos apoyando por tal cosa a nadie. No, es la verdad. Nosotros no tenemos conflicto con la VGC acá porque nosotros tenemos todo el motoconcho con su casco protector. Y así se, de, se puede observar. Entonces no hay conflicto. ¿Me entiendes? Creo que el conflicto, y cayendo en esto, viene más de lo que no quieren ponerse el casco protector. Entonces, y por la mente me pasa más de cinco ejemplos que los motoconchitas en menos de un año me dicen: Mire, Mendoza, si no hubiese cargado el casco protector, mira, frente a Palmar hubo uno que, lo, que se cayó y fue arrastrando con la cabeza lejos, y el casco protector, Neri, eso fue, se cepilló así. Entonces decíamos, eh, cuando eh, mirábamos ese caso, que si no hubiese tenido el casco protector, pues hubiese sido muerto. Entonces, le hago un llamado, aprovecho, a las personas que por favor usen el casco protector. Nosotros le vamos a dar una gracias eh, extendida a Milka Romero, que en la pasada gestión nos donó 500 cascos protectores. Y ustedes ven esos cascos amarillos en la calle son fruto de ese trabajo que estamos haciendo. Porque aquí el motoconcho que no tiene casco protector, y lo digo abiertamente, acérquese donde nosotros. Porque hasta entre nosotros mismos le regalamos casco. No, no, excelente. Yo veo que, eh, y quiero felicitar al coronel, por, por, porque eso es lo que necesitamos en, en los pueblos, en las ciudades, que las autoridades y el pueblo y las asociaciones, en este caso, de motoconchistas del Cibao, pues se mantenga en armonía, porque así podemos funcionar como sociedad. Y esto es lo importante. Ahora, están los motoristas, los delivery, coronel, sí, que, sí, que, Entonces, no, no, esa es la parte que lo, vemos, lo, lo, lo, lo que delivery, se están quejando, que sí, le están sí, poniendo sí, lo, mucha mujer No, nosotros le tenemos mucha consideración a los delivery, pero quiero hacerle un llamado a ellos realmente, que anden más al paso, porque están causando muchos problemas de accidentes. Y nosotros, la intención nuestra es que todo hombre trabajador transite normal, transite en paz en las diferentes calles de las ciudades que componen la región nordeste. No solamente en San Francisco Macorís, nosotros nos trasladamos a Samaná, Anagua, a Las Terrenas, Salcedo, Tenares, Zenoví, todos los pueblos. Pero la intención nuestra es educar a la persona, educarla de una a, a, a, forma. Yo coronel, yo tengo una imagen eh, que, que, que tengo una queja colectiva y usted se la haga llegar a sus superiores a nivel nacional, de que, por ejemplo, eh, yo venía el sábado transitando por la circunvalación este en Santo Domingo y, y la semana pasada también estuve en Autopista Duarte y vemos en el, señor director, pónganme los camiones ahí, que cruzando un peaje y, a, y, y estando postados después del peaje, a gente de la DGC, dejan pasar este tipo de camiones, señor director, póngamelo ahí para que el coronel lo vea, el camión que, que colocamos ahorita, donde hicimos la denuncia, eh, y esto me atemoriza de por qué no le ponen control a este tipo de camión, que se supone que tiene que tener una revista. Ayúdeme ahí, eh, eh, Black, con, con las imágenes del camión de esta mañana, eh, por favor. Eh, eh, tenemos que poner algún tipo de control con estos camiones que van con cargas sin ningún tipo de seguridad. Mire, por ejemplo, esa imagen eh, ahí, no sé si se ve aquí. Póngamelo aquí, señor director. Mi, mi, o sea, ¿cómo ese camión puede transitar? en la vía pública, yo le voy a mandar los videos, eso lo grabé yo, le voy a mandar varios videos, en autopistas de nuestro país, aprovechando la presencia que yo veo que usted está en esto, y que quiere eh, que se, las cosas se mejoren, y esto no puede ser, o sea, yo entiendo que ese camión no podía tener una revista de transitar, ¿Eh? eso es por la, por la avenida Circunvalación de, de Santo Domingo, pero también la autopista Duarte grabé en días atrás otro camión, Entonces esto es un peligro, una bomba de tiempo, Así que, coronel, yo le voy a mandar los videos M para mire, a ver cómo Déjeme va. decirle, mire, el general Guzmán Peralta, el director general de la DGC, ese es un hincapié es a diario. Nosotros hacemos reunión casi diario eh, a través de la plataforma de Zoom y esa es la, es la prédica a diario, el, lo, los camiones que transitan por la vía. Por la vía izquierda, nosotros estuvimos en La Vega, en Santiago y, y trabajamos mucho trabajamos mucho con eso en la salida de en la autopista Joaquín Balaguer, nosotros aquí vamos a, aquí a la circunvalación norte y también vamos trabajando, pero recuerden la circunvalación norte es una, una vía que solamente tiene, solamente tiene dos y cuatro carriles en algún, algunos lugares, eh, pero eh, es hincapié y es intención del señor director corregir eso nosotros eh, a nivel nacional fiscalizamos Muchos ese tipo de conductores eh, Pero lamentablemente el, el señor presidente El señor director general de la policía El mismo director general de la DGC Están empeñados en incrementar El número de agentes para poder Erradicar o corregir A, la, no, no, pero, a su pero, máxima a lo presión Lo que me llamó poderosamente la atención Es que en la circunvalación Este cuando usted sale ahí que va Hacia San Cristóbal, Baní Eso fue el sábado o sea, hablo, eso fui yo que lo grabé. Hay apostado eh, agente de la DGC. Y yo dije, eh, ¿cómo este camión pasa por un peaje? ¿Usted y, sabe por qué? Porque eh, lamentablemente usted sabe que dentro de las instituciones existen personas que sí hacen cumplir la ley y otros no. Eh, ese tipo de falta no puede cruzar por mi frente. Porque no. yo personalmente... No, yo, yo, yo, yo. Yo sé que usted. Que usted Personalmente ve eso ahí, lo voy a contestar. Porque es una inseguridad. Mientras, Mira, yo en Santiago, mientras yo estuve en Santiago, en la autopista Joaquín Balaguer, no había un camión de eso. Porque si yo eh, lograba eh, verlo. ...sabe que tenían su problema... ...retención hasta de los camiones... ...porque muchas veces andan con las gomas... ...que no pueden transitar, andan sin seguro... No, ...andan no, sin carga. Mire, mire, mire ...una carga sobre volumen que lleva ese camión... ...no puede transitar en la autopista dual eso, eso, eso eso sí, Duarte... esa explotar. cosa que lleva eso ahí... ...se puede caer y ocasionar un, un no, accidente... ...no, que iba tirando de perdicio, un accidente... Un y, ...y hacer perder una vida... ...y recuerde que nosotros... La, ...en principio, en principio, nosotros somos... ...garantes del cumplimiento de la ley... Y la intención es proteger las vidas y la propiedad de los buenos ciudadanos de la República Dominicana. Bueno, y quiero agradecer, el coronel, eh, eh, eh, su visita también a nuestro amigo Rafael Mendoza de Fesimoto por traernos esta información, ver de la forma que se está trabajando en la provincia de Duarte. Déjame, déjame las decirte que, que hay una información que yo tengo que darte. ¿no? Ah, no, no pues, yo, pues, démela, yo, démela, yo, démela. Con relación a eso que tú dices, que hay mucha gente que... se, Yo estoy haciendo cambios los supervisores porque muchas veces también uno hace la prédica, la reunión... Y, y ellos no actúan como nosotros. No ejecutan la orden. No ejecutan la orden. Pasa como mucha... dijo Franklin Romero, el senador. El presiden... Pasa como dijo Franklin Romero, el senador. El conmigo, presidente da una orden. Y hay, da la hay palga. que ejecutarla porque yo la superviso personalmente. Pero tú sabes que no es el 100%, porque es un ejemplo. Ahora mismo, eh, yo te mandé una imagen ahí, si quieres puedes ponerla. Ahora mismo están los agentes míos empujando un carro, porque la grúa anda eh, resolviendo otro problema, empujando un carro que se quedó en la calle y están viabilizando. O sea que nosotros no siempre estamos poniendo multas y cruzan muchísima gente sin casco. Y los agentes, como hay eh, eh, congestionamiento en el tránsito, lo que están es pendientes no, no A me la llegó, viabilización la imagen. y la organización del tránsito en la ciudad. Sí, no, no me ha llegado la imagen, pero yo quiero eh, decir, eh, soy testigo de que las cosas se han mejorado mucho eh, no sé si es que, que, que no me he topado, pero lo tapones de la patana, veo que se han controlado un poco no lo he vuelto a ver pues desde que lo vea lo voy a llamar así que eh, eso tengo que decir, así que agradecemos usted quiere decir algo ya, porque sí. tenemos que ir a la pausa eh, yo quiero decir algo finalmente y es a los líderes Franco macorizanos que han eh, ¿qué sé yo han estado al día escuchando cosas en contra de la DGZ. Eh, como testimonio, le quiero decir esto. Sería bueno que los líderes se acerquen al coronel aquí presente en la DGZ, o lo busquen, porque realmente es una bella persona y lo que tiene buenas intenciones. Eh, yo mismo cuando hablé con él en principio, eh, quizás me la asimilé, pero luego después me di cuenta y guau! Wow, este hombre quiere resolver entonces no es bueno que se lleven de comentarios porque hay personas que son morbosos que quieren eh, hacer leña del árbol caído, aunque en este caso no hay árbol caído pero sí, sería bueno que se acerquen y que nos unamos todos porque en vez de criticar el que está trabajando vamos a sumarnos por ejemplo, yo, en vez de hablar más del coronel, que está haciendo un buen trabajo, lo que estoy es vigilante, si hay uno de los míos, que no usa casco. Así es, así es, así entre todo que tenemos que decir. Entre resolver, todo. ¿sí? El coronel está haciendo un excelente trabajo. Un excelente yo trabajo. dar fe y testimonio, lo entrevistamos a su llegada aquí. Y yo soy el primer crítico de la DGC. Una, una última palabrita. Sí, sí. Eh, eh, déjeme decirle, eh, eh, ahorita escuché a Alex ahí, de verdad, de verdad que siento gran estima por él, porque es un señor que se preocupa por el pueblo. Sí, Ustedes, se ve se alguna, alguna, alguna, algunas críticas, mire, eso que él hizo anoche... Lo, se, quiero felicitarlo se, públicamente. Se la jugó. Porque a, anoche no, gente, terminó ahora a las 5 la y pico de la mañana. Jugarse la vida por, la vida por salvar otra. Sí. Eso eso es se, importante. Terminó a las cinco y pico de la, Nosotros, la mañana. Nosotros, déjeme sí. decirle, yo lo que hago es trabajar para salvar vida. Pero usted, jugarse la vida sí, para ya. salvar sí. otra. Eso es sí. algo importante. Así, Ale, que felicidad. Y recuerde que usted tiene un hermano, que es el coronel bueno, Jiménez Reynoso. Las críticas eh, suyas son constructivas para mí, porque corrijo lo que está mal. Eh, eh, y lo que está bien lo dejo igual. Él lo está viendo, lo está viendo. Ale, so, somos ambos, eh, Ve a mí, yo lo veo ahí. Ah, perfecto. Vamos a la pausa, sí, director.